Chicos, buenos días, aquí les muestro un cheque, un cheque generado en Excel, que es equivalente al que les voy a mandar, tenemos nosotros los datos, el lugar, la fecha, que es primero de mayo, porque se, se emite este cheque al vencimiento de la letra de cambio, según la secuencia que estamos teniendo, el valor de la letra, 320, por lo tanto, si estoy cancelando esa letra con este cheque, también el valor es por 340.20. El número del cheque fue un dato que les di, el número del código del banco, el código de la agencia, el código del girador o número de la cuenta corriente y el número de la ciudad. Todos estos datos componen los datos del cheque y estos de acá, los datos de la cuenta corriente. Se paga la orden del acreedor, que en este caso es Cardosa. el valor los 340 con 20 céntimos. En la parte de abajo están los datos de dónde se va a extraer el dinero, que es la cuenta del deudor, que en este caso es nuestro cliente, Rectiza, y su número de ruido. Aquí tenemos la firma por parte del gerente general que representa Rectiza. Esta firma da validez a este cheque. Cardoza recibe el cheque al momento de recibir el cheque Cardoza lo que hace es lo siguiente lo va a endosar para depositarlo en su cuenta, acá tenemos Cardoza, la razón social el número de RUC, la fecha en la que se está haciendo el depósito la ciudad donde se hace el depósito y se coloca el texto de para bono de la cuenta corriente y esta cuenta corriente, fíjate que no es la del cheque, sino es la cuenta corriente de la empresa. Que es un dato que te he dado, ¿de acuerdo? Y revista videos anteriores. Y quien firma este cheque para que pueda ser abonado en la cuenta de la empresa, es el representante legal. O si no, podrías también firmar tú, pero con un endoso adicional. Bien chicos, espero que hayamos despejado las dudas de este cheque. Solamente acá estaría faltando el nombre del banco. ¿De acuerdo? Vamos a colocar el nombre del banco. En este caso, si es el código 002, sería el BSP. Y ya está. ¿Listo? Con esto concluimos la revisión de la emisión del cheque. Gracias y continuamos.